pereza pero es el mismo tres días así que vamos allá ahora mismo estoy demasiado cansada como para hablar como una persona Así que no me voy a comunicar mucho ahora mismo Solo deciros que por fin es viernes, que estoy muerta Y que tengo muchísimo hambre y me he saltado de mi clase porque no podía más O sea, es que estoy muy cansada Estoy súper contenta por las prácticas, no sé Me están gustando un montón, estoy súper a gusto Mi médico es adorable Lo que pasa es que la semana que viene no voy a estar con él Así que a ver qué tal la siguiente una chica es que, ver, estoy muy contenta en plan digestivo, me está gustando mucho más de lo que pensaba, o sea, me ha sorprendido gratamente. O sea, es que me he saltado la última hora y son las 3, no es que es tardísimo, pero bueno, no, pues nada, con motivación. <coughs> y a la tarde, pues nada, me echaré un rato la siesta, pues eso, tengo que ir a organizar la comi, hoy tengo que organizar otra cosa de la comi que ha surgido y hablar con varios profes así que... Y no sé, luego me gustaría estudiar un tema o algo y después ya quedaré Y tengo que grabar un vídeo Pero no sé si voy a poder subirlo este domingo porque estoy hasta arriba De cosas que hacer No sé, me encantaría poder eh, subir como eso Un vídeo a la semana Pero es que se me hace imposible O sea, es que es como que el lunes digo Bah, todavía no me voy a poner a grabar el vídeo el domingo porque pff, subí ayer, ¿sabes? Pero es que es como que se va pasando la semana y de repente Pues viernes y pasado, mañana debería subir vídeo, ¿no? no sé, no quiero como imponerme esa obligación porque es algo que al final quiero disfrutar y que no quiero que me suponga un agobio plus pero a la vez como que me gustaría ser un poco más con constante, ¿no? así que bueno, me he propuesto este curso yo no prometo nada, pero voy a intentar subir mínimo un vídeo cada dos semanas voy a comer porque me muero de hambre Uf, os prometo que me muero de hambre acabo de pasar por los super a comprar pan porque no puedo comer sin pan, o sea, soy de esa clase de personas y espero que vosotros también porque el pan es lo mejor que que ha cocinado el ser humano <risa> comería pan con cualquier cosa en cualquier momento del día Viernes yes, yes. yes. al final no estoy estudiando porque tengo que hacer la comida que me tocaba hoy así que estoy en ello y en bueno, realidad, no suelo utilizar los manuales, pero no sé, como me apetece un poco empezar a, familiarizar, a familiarizarme con ellos y este es un librito que me cogí en la librería pre que ahora mismo es eh, mi librería de confianza que es una tienda de segunda mano, y vendían este librito de dermatología, costaba 3 euros un libro cuesta 3 euros, 2, 5 y 5, 10 y ver, es bastante antiguo, pero sí que tiene buenas imágenes y creo que para repasar ahí también va a venir súper bien llegado paquete de Reflexpress, toma, que bien, no sé si os acordáis de que preparé el pedido el martes a la noche, o sea que yo les digo el miércoles por la mañana, y nada, el miércoles por la mañana ya lo enviaron y llegó aquí el viernes por la mañana, pero eh, bueno, hasta hoy pues no los he necesitado, así que bueno, hoy es sábado. Nada, los voy a abrir y los voy a um, ordenar, porque si no luego se me va a hacer más bola, así que ahí vamos. Ahora voy organizarlos, que es lo que más me va a costar. Si me casé, con Outfit check. Me voy a la calle, que es sábado por la tarde, he quedado con mis amigas y después tenemos cenita que me apetece un montón. Me encanta tener por ahí los fines, es como mi motivación de la semana, os lo prometo. Joder, <risa> Y acabo de llegar a casa vale igual es un poco raro que haga esto un sábado por la noche no cuando después de volver de, de cenar y tomar algo pero es que me apetece lo que me apetece hacer ahora mismo es hablarles un poco de libros no en plan de los libros que estoy leyendo del que me acaba de terminar y el que voy a empezar porque no sé a mí me gusta muchísimo saber lo que están leyendo los demás y no sé, es algo que me... eso, que me inspira un montón a mí y me motiva mucho a leer. Entonces me gusta también comentar mis lecturas. Que bueno, habrá vídeos sobre libros, ¿vale? Próximamente, no sé cuándo, cuando me lea algunos más. Porque quiero recopilar más, pero bueno, en verano me he leído unos cuantos. Y el otro día me trañé esta preciosidad del libro, que es me quién soy. O sea, es que he si sido una pelma con este libro, pero pues es que me da igual. O sea, en agosto... lo empecé en agosto me acuerdo de que lo empecé rollo como un día aquí a la noche, y al siguiente día en el bus estaba yo ahí con mi hora así y llegué a donde mis amigas que estaban yendo no sé, que habían ido a la playa, y hoy fui más tarde y me vieron así andando por la calle y digo, es que me está encantando, o sea 100% recomendado es una historia preciosa no soy de qué va, porque es que me parece quitarle la magia o sea, sin más, es una novela preciosa que os prometo que ojalá me hubiera durado toda la vida, en plan, ojalá tuviera una historia interminable, porque es que Estoy echando de menos, o sea, a la protagonista, de verdad, muchísimo... Es que es un libro precioso, de verdad, o sea, brutal, increíble. Hasta ahora mi libro favorito ha sido La Casa de los Espíritus y ahora tengo dos. La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende y de quién soy de Julián Navarro. Ahora mismo no me puedo decantar por ninguno de ellos porque son dos libros que me han mm, revivido por dentro. En plan, que es como que son libros que me recuerdan porque me gusta leer, ¿no? Que a veces como que lees un libro que no te ha... Terminada del todo y como que te quedas en plan un poco porque me he leído esto? Ah, el libro que voy a empezar es este Y ahora voy a empezar este libro Que me lo han dejado eh, Se llama No abras los ojos Y es de John Verdon Y en realidad creo que es como la continuación de otro Pero yo creo que se pueden leer por separado No sé, me han dejado este así que me voy a leer este Y, y eso, a ver qué tal Y bueno, ahora mismo estoy leyendo otros dos Que no son novelas eh, pero no os voy a hablar de ellos porque quiero hacer un vídeo dedicado a libros Entonces así no largo este Y ahorita deciros que en mi GoTreats está todo actualizado Y aquí podéis ver lo que estoy leyendo, lo que he terminado de leer, lo que me he leído, lo que quiero leer O sea, está genial No voy a cumplir mi reto porque lo empecé... Es que no he leído nada, en plan, el curso pasado no leí nada Entonces empecé el reto en junio y voy seis libros ahora mismo Entonces no voy a llegar a 12. Pero bueno, el año que viene ya me intentaré unir al, al reto desde el principio. Hola, eh, bueno, es 9 de octubre, eh, cumplo 21 años, me parece muy fuerte y es como que es raro porque este año no me hace tanta ilusión como otros, porque no sé, en plan, ya pasados los 20 es como... En plan, me estoy diciendo mayor de verdad. O sea, yo creo que me di mi primera arruga. En plan, cuando llegué a casa de la noche, digo, no, por favor. De toda la vida, en el cumple de cada uno nos estudia. Entonces, yo hoy no voy a estudiar, ¿vale? Ese es mi lema de vida. Son las once y media pasadas. No, doce menos cuarto creo que son. Voy a intentar grabar el vídeo Grecia porque quería grabarlo. Quería subirlo hoy, pero no me ha da dado tiempo a grabarlo. Así que voy a intentar grabarlo ahora para ver si puedo subirlo mañana, aunque sea. Y, y eso, que he quedado dos y media, así que a ver si me da tiempo. Que tengo comida. Y también voy a quedar para tomar algo antes. Mi outfit de hoy: eh, botas de Brownie, falta de Zara, bueno, es falta pantalón, camiseta de Nun, eh, pendientes de. creo que de María Pascual. Voy a grabar. y esto, o sea, que empezamos el día de energía además son las 9 y 12 son las 9 y 12 cojo el bus y 20 y bueno, me he saltado las dos primeras horas de clase porque os prometo que necesitaba dormir estaba súper cansado o sea, llevo todo el fin de duriéndome la cabeza de, de lo mal que estaba durmiendo y de, y de lo poco que estaba durmiendo durante la semana duermo alrededor de 6 horas y media un día 6 o un día 7 y este fin de he intentado dormir 8 horas cada día pero como que no sé, he dormido mal en plan me despertaba y así entonces me, des, pues me levantaba y me dolía la cabeza Así que hoy he decidido dormir y ahora me encuentro mucho mejor Y ahora me voy a prácticas Y después de las prácticas tengo dos horas de clase Que creo que solo me voy a quedar a una Porque tendré que pasar un poco de día con la uni Así que eso, tengo que terminar la comida el otro día Que todavía no lo he terminado Y nada, nos vemos a prácticas Hoy me cambian de, de médico Así que a ver qué tal, y os contaré Robando chaquetas a, a la mamá <risa> Yo soy de clase, bueno, estoy eh, llegando a casa de mis hijitos, que como con ellos, que me apetece un montón, ¿no? así que. Pues eso que fue una asociación que me llamó muchísimo la atención y, y me apunté desde el principio con mi amiga. Bueno, mi amiga, mi amiga que acababa de conocer, o sea. Vale, perdón, no voy a saber por qué, bueno, de igual os hablo un poco, ¿vale? Porque tengo dos minutos, en plan, llevo tarde, me estoy poniendo zapatillas, me voy a cross, no, no aparece nada, en plan, no lo siento. Si no queréis desmotivaros, no veis esta parte. Bueno, creo que es importante también enseñaros que todos tenemos momentos de desmotivación. Bueno, hoy, hoy es uno de ellos. Bueno, en realidad la mañana he estado súper bien en clase y en prácticas y así, o sea, me ha tocado una médica increíble, o sea, me explica todo. Literal, o sea, estoy súper contenta. También he comido con mis aitonas, que es algo que, que me alegra el día. Pero la tarde ha sido horrible, o sea, no me ha cundido nada. En... Quería estudiarme, bueno, subrayar dos temas y he subrayado medio porque no me apetecía. Y, o sea, sí más. Y he estado con el móvil y y ahora me voy a cross. Y tampoco me apetece. Y además llego tarde. <risa> estoy comiendo los almendras porque... Están buenísimas, me he sentado a la inscripciones y tienes, es que no, en serio son alimentos muy especiales. Dame un lugar. me vuelvo porque ya llego tarde. Pero bueno, mañana es fiesta y vamos a hacer tortilla día patatas para cenar. O sea que, con eso, debería ser suficiente para arreglarme lo que me queda de día. Oli, acabo de volver de cross, estoy, eh, o sea, no puedo más. Os prometo que, que tengo ganas de vomitar. Me tiembla todo, de verdad, ¿eh? O sea, nos han machacado hoy. Es la segunda vez que hago, que hago cruz. No sé, está guay porque es como que si estoy yo solo haciendo eso, a la mínima que me, que me canso, pues paro. Y si tengo gente detrás de ti, me venga, haz. Y veo que la gente que está haciendo, pues es como que. Mm, eso, te. te obligas a ti mismo. Entonces, pues eso parece mola. Pero no puedo más. Mañana descanso. Mañana no hay deporte. O sea, <risa> mañana descanso total. miércoles, día festivo hoy he dormido bastante he tenido comida con mi mamá y con mis hermanas para celebrar nuestros cumples que la mayoría son en octubre y ahora también he estado estudiando un rato y ahora me voy a la calle, que he quedado para dar una vuelta y despejarnos un poco